Hola, bienvenidos. Hay una forma de tener el menú contextual de Windows 10 en el 11. Hay que editar el registro. Entonces, vamos al menú de inicio, pulsamos con el botón derecho de ratón, le damos a buscar, le escribimos editor de registro para acceder a él, clic botón derecho de ratón y ejecutamos con el administrador. sí para aceptar los permisos y ahora vamos a seguir una ruta la cual pueden ver ustedes en esta barra por si se pierden primero entramos en current user luego vamos a ir a software luego perdón luego a microsoft doble clic Luego vamos a Windows. en versión. Explorer. Y ahora simplemente con un clic ya es suficiente. Vamos a Advanced. Ahora nos vamos a localizar en esta parte derecha este valor y hacemos doble clic sobre él cambiamos el 0 borrándolo introducimos el 1 le damos a aceptar para volver a revertir lo que estamos haciendo aquí repetimos el proceso y volvemos a poner el 1 perdón el 0 en lugar del 1 el 1 sería para el windows 10 le damos a aceptar Ahora tenemos que reiniciar el administrador, perdón, el explorador de archivos. Lo podemos hacer volviendo al menú de inicio, clic botón derecho del ratón, ya tenemos aquí administrador de tareas. Buscamos en la pestaña de procesos, por ejemplo. La amistad de. Perdón, me estoy liando el explorador de archivo. Clic con el botón derecho del ratón. Y le damos a reiniciar. Se reiniciará. Y, y bueno, pues ya cuando entremos en el explorador de archivo, pues tendremos lo que es el de Windows 10. Y si pulsamos el botón derecho, pues sale el típico menú contextual de ese sistema operativo, en lugar del, del 11. Muchas gracias por la visita.